Y no la pusimos a grabar tampoco esta vez. Ay no. Ya hay varias personas ya juntándose ya. Hello everyone, sorry for that uh, blip in uh, in um, yeah, sorry for that technical blip. In closing the breakout room, I ended up closing the meeting. So, just glad everyone realized that and is joining quickly again. So, we'll just take a few more seconds here to do that. Sorry about that. Um, yeah. Yo soy de Cap Colombia, ¿sí? Espero un momento. Recording in progress. ¿De Cap Colombia te parece el host? No. Lo siento, amigos y amigas. Accidentalmente cerramos toda la reunión. Bueno... Perdón por los pequeños problemas técnicos. Gracias por, por volverse a conectar. So sorry for the technical problems and thank you for reconnecting with us. Bueno, entonces ese fue el tour por Barranca. Esperamos que les haya gustado. So that was the tour for Barranca. We hope you enjoyed it. Eh, así que mientras se va conectando el resto de las personas. So now as we wait for more people to connect. Eh, oh, si los yeah, presentes okay. acá tienen preparadas sus preguntas, inquietudes, algún comentario, eh, pueden hacerlo. Este es el momento. Tenemos 15 minutos para preguntas y Francisco estará muy feliz de responder. Francisco, Entonces, siéntete libre de abrir. El micrófono o levantar la mano para preguntar. Yeah, feel free to open your mic or raise your hand and, and we can invite you to speak. Irene, welcome. Thank you. I was wondering um, in regard to uh, the Eco Petrol company. What would it mean for Barranca if um, if the use of fossil fuel were to change? Entonces, eh, en términos de Barranca, si si la industria del petróleo cambiaría. Eh, Qué significa eso para Barranca? Inevitablemente, eh, la generación de los recursos eh, vía proceso de industrialización del petróleo, tal como hoy día lo tenemos, es muy importante. So, yeah, obviously the, the way that the oil industry has developed en uh, in Barranca is very important for the city. Pero entendemos que la tendencia del mundo es la de ir renovando todo el tema de las energías todo este tema de ir transformando los recursos eh, fósiles en energías alternativas. Por eso acompañamos eh, la propuesta que viene alentando el sindicato de la Unión Sindical Obrera, Sindicato Ecopetrol, de eh, demandar de Ecopetrol ir haciendo el tránsito, la transformación de estas energías fósiles a energías limpias, que sea un ecopetrol de cara al futuro produciendo otro tipo de energía diferentes a las energías fósiles. Estamos preparando para eso. And so to To Ecopetrol to start looking at investing in renewable energy, energy, and uh, to look at uh, participating in this world uh, worldwide trend of of um, looking at alternative energy sources um, and at a different uh, at an alternative way of of development here in the in the region and the city. possible that And yeah. it's and it's very possible that there will be an impact on the on the socioeconomic uh socioeconomic impact on the city. Pero es but it's un inevitable. it's an inevitable process. Y estamos como en lo social acompañando ese sentimiento y en lo público también el estado local se viene preparando en lo que llama diversificación de la economía que no hay una dependencia tan directa de los recursos del petróleo. Y, so, socially, as organizations, we're, we're pushing this. And also, politically, the, the local administration is, um, is looking at diverse, diversifying uh, the economy so that the impact won't be so strong. siendo la recuperación del río y otras alternativas ligadas al turismo. Y, so, recovering the, uh, the river Recovering the what the river means in terms of uh, tourism. Y la red de humedales que tenemos, que es una riqueza grandísima en la región, poder dar el salto de la diversificación de la economía local. And also the network of uh, water waterways, uh, lakes that we have around in the region. Uh, can all be part of the diversification of the economy. Gracias, Francisco. Gracias, Irene. Thank you, Francisco. Thank you, Irene, for, por, for your question. Más le hacer pregunta, algún Someone else who would like to, to ask a question or have a comment? Abre, siéntanse libre de abrir sus micrófonos, si yeah. tienen preguntas. Feel free to, to open your microphone if you have a question. Yo tengo una pregunta. ¿Ah? Milena, adelante. Um, Francisco, un gusto volver a escuchar. No eh, he prendido la cámara porque la conexión no es tan fuerte, pero gracias por Compartir el, el tour virtual y el recorrido por Barranca Bermeja. So Milena has a question and uh, saying that she's not opening her camera just because her connection is not so strong, but thank you to Francisco for uh, for sharing and, and showing, giving us the tour of Barranca. La pregunta para para, para Francisco es si se siente que Barranca Bermeja está en nuevos tiempos. Pues sabemos que se firmó un acuerdo, eh, que hay un, un esfuerzo de, de establecer algunas transformaciones post-conflicto. ¿Cómo se vive esa realidad en Barranca Bermeja? ¿Se, se puede pensar que, como dijiste en el, en el video, eh, los, los tiempos más difíciles han pasado para la ciudad o, o cómo ves los tiempos actuales? Entonces, so Francisco. Um, How are things in Barranca today? Uh, we know that there was an agreement that was signed We're in new times, but you talk about Barranca having been through the worst times. Uh, what? How are things in Barranca now? What is what is happening? Evidentemente gracias por la inquietud Milena y evidentemente los peores momentos del desastre humanitario de la década you digamos que ha ido dando paso a la posibilidad de ir resolviendo unas nuevas conflictividades que innegablemente aparecen porque venga And so, yeah. The the the thank you, Milena, for for that question. Um, and yeah, the the worst times that we went through, the 80s and the 90s. Eh, si, sí, lo que decía es que eh, los peores momentos del desastre humanitario vivido de en la década de los 80, 90 y e inicios de los 2000 eh, van siendo superados. And so yeah the, the worst times that we lived throughout in the 80s, the 90s and into the early 2000s we've we've overcome those. Por unas el no But we've we've come into a new form of conflict, because, unfortunately, the conflict uh, hasn't ended. Because it's a conflict viene siendo asumido eh, con menos eh, carga de destrucción, con menos elementos de violencia racional. Because the, the conflict, yeah, the conflict hasn't ended. The conflict is part of being human, but the the conflict is not as uh, barbaric. It's not as, as strong. as it's changed. Y si bien aún se dan expresiones de violencia aún si presentan graves violaciones a los derechos humanos digamos que estamos en un tránsito en un tránsito de ir superando eh, esos elementos más degradados que tuvo el conflicto aún eh, se manifieste presencia eh, de actores que todavía se encuentran en la confrontación con el estado en la periferia de la ciudad entonces um yeah the the the conflict continues there continues to be actors here uh, within the periphery of the city that are still at conflict uh, with the state itself um but yeah the the and there are still violations of human rights there are still uh, acts of violence that are taking place but just not at the same level that that was before guys a eh, es más eh, posible resolver desde la civilidad muchas de esas conflictividades y ese escenario que ganó el país eh, de un acuerdo, posterior a una negociación, eh, va dando luces y posibilidades a la sociedad de irse eh, planteando perspectivas diferentes a la de el tiempo de degradación total del conflicto. And so more and more we're able to resolve these conflicts through uh, through civility, through um, we had the agreements that were signed. Um, and more and more we are able to find ways to uh, find different ways uh, through civil society to resolve these these conflicts, these problems ojalá en el futuro inmediato pueda avanzar una negociación con el ejército de liberación nacional en el perspectiva de la paz total que se plantea aquí en la ciudad y en el país que muy seguramente esto va a reportar la posibilidad que fundamentalmente de manera civilista vayamos resolviendo las grandes conflictividades que siempre van a existir en el territorio um in the near future i ha have an agreement with the National Liberation Army the ELN um and that will be a big part of helping us uh, uh end uh, the the conflicts that are that are happening Gracias Francisco gracias Mille, por tu pregunta Thank you Francisco and thank you Mirena for your for your question Tenemos espacio para una última pregunta y veo que acá Reinaldo Hernández tiene la mano levantada. And so we have space for one more question and I can see that Reinaldo, you have your, your hand up. Go entonces ahead. adelante. Uh, yes, thank you very much. Uh, thank you for putting on this uh, this program and, and this tour. Um Two questions. Uh One, you have uh, showed us uh pretty much the, the the urban context of what's going on i'm curious about what's going on in the countryside uh particularly with the uh with the campesinos uh also i'm wondering how you're doing with the whole COVID situation i see that some people wear masks and some don't muchas gracias por este espacio por este tour virtual y eh, Chico, no, nos has mostrado la parte urbana y tengo un poco la inquietud sobre cómo es la parte rural, qué está sucediendo y eh, en términos del COVID, cómo, cómo está la situación. Bueno, la parte rural del de municipio eh, es diferenciada. Digamos que la zona del río que fue la zona que estuvo más cerca del conflicto armado, pues de las manifestaciones degradadas del conflicto, tiene el proceso de recuperarse poco a poco de esas manifestaciones y de buscar escenarios de integración al sector urbano. Y ya de de places along the river where the conflict was the strongest and it uh, at the strongest point of degradation um uh, little by little they they those situations have changed and improved and have been more connected to the urban uh, part y la otra parte rural que es la parte que está más cerca de la producción de los hidrocarburos que siempre ha tenido un conflicto eh, muy agudo de tipo laboral, pero también de tipo eh, de actores armados. Igualmente, eh, en los actores armados ha bajado considerablemente la incidencia y en los conflictos laborales se vive en una relativa tregua entre estos actores que posibilita un escenario de inclusión de las comunidades. And so, then you have other communities that um that have the presence of the the extraction of oil industry and other and other resources and um, they also had the issue of armed actors that were present and also the conflict related to. Uh, uh, labor rights and so on, and the the presence and the intervention of armed actors has diminished. And the in terms of the the labor conflict and labor rights conflict um, have also diminished and have been so, somewhat been able to be resolved in a more uh, civil manner and with more respect. In tema de la pandemia, and, COVID, and in terms of COVID and the pandemic, eh, afortunadamente el sector rural ha tenido una Uh, fortunately, the rural areas have had somewhat of a privileged, uh, uh, privileged aspect of it. La zona del hace muy poco de cero casos. The the river the river region was reporting uh, up to zero cases there recently. Y la zona de control industrial del petróleo también muy bajo los niveles de contagios. And the industrial sector, uh, the industrial oil sector, was also reporting basically zero cases. Pero en el área urbana eh, hemos tenido una situación gravísima de afectación eh, de la salud y de la vida por temas del COVID asociado a la precariedad general tiene el sistema sanitario nacional para atender una, una pandemia de semejante di, eh, dimensión. So, yeah, sector Y además, eh, agregue que ha habido una, un comportamiento un poco irracional si se quiere eh, de ciertos sectores de la población que han asumido con una indisciplina social tremenda eh, el tema de la pandemia entonces eso ha agravado eh, de alguna manera eh, la manifestación y las consecuencias de la misma en el área urbana and also have to name that there's also a certain unfortunate uh, lack of discipline With the people in the urban area, where that has uh, has increased the the uh, the rate of contagion and uh, uh, within the urban sectors. Sí, Gracias, Francisco. Gracias, reinaldo por tu pregunta. Thank you, Francisco, and uh, thank you, reinaldo for your question. Y bueno, entonces esto ha sido lo que ha sido el Tour por Barranca. And so that is, uh, we now come to the end of uh, the Tour of Barranca part. Ahora vamos a movernos a otro lugar muy especial. And so now we're going to a very special place. El cual es la Casa Museo de los Derechos Humanos de las Mujeres. And so now we're going to the House and Museum of Human Rights of Women. Esta Casa Museo es liderada por la organización femenina popular. They this, this part is led by the popular women's organization. Es una organización socia de ECA. It's an organization that is a, a partner organization of CTT. Entonces estamos muy felices de poder compartir con ustedes un pedacito de lo que es la OFP. And so we're very happy to share with you a little part of what is the uh, OFP, the Popular Women's Organization. Eh, entonces, a hacer los Un de so just a little bit of patience. We're going to go back to the groups and then and we'll show you the, the second video. Y esta vez a no la and this time we'll be very careful not to close the entire meeting. <laughs> Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos. Thank you, Francisco, for joining us. Okay. digo? Lee, Ok, everybody, you can join to the small groups. No, ya estoy yo. Ay, perdón. Yo ya. Oh, no, no, no, vuelve a tener este No, ya. Voy a ir un momento que todavía hay gente reinando todavía aquí. Tú ya estás en tu sala, ¿cierto? Esto sí, pero faltan dos personas que están todavía acá. Tres personas. Fabiola y familia, Just give me a here. Amanda, so, okay. y Caro. Just give me a here. Hola. Hola, Carito. ¿Puedes? ¿Me puede, ¿sí? puede poner en el, el inglés? Por favor. Ah, sí. pues Pusiste a Caro en el español, ponlo en el inglés. Ah, ya quería el inglés. Sí. Okay, sí, por favor, es que Trevor está aquí conmigo. Dale, dale. Gracias, querido. Voy a entrar al español. Fabiola y Amanda, ¿pueden darle clic al español? ¿Entrar? by myself in the english room no i'm Sorry. not in the, any room, in room. yeah break. breakup you have been oh Okay. Salir. Salir de la sala para los reproducidos. Recording in progress. Okay, welcome back. All right. <laughs> Muy bien. Welcome everyone, bienvenidos todos y todas. Esperamos que entonces se van uniendo el resto de las personas. Creo que tu grupo no ha regresado, ¿sí? Pues, sí. Ya está bien. En este momento, la gente uh, come a la sala main room. habitación. Wait a little moment. Thank you, thank you so much for your patience. Muchas gracias por su paciencia. Ya están regresando. Okay. Welcome everyone. Bienvenidas todas, todos. People. Is Coming. La gente está regresando. la gente que no se. Ya las ocho se están pasando a. ¿A la sala principal? A la sala principal. Ah, ok. Avisan. Okay, some people doesn't, doesn't come back, but Pierre is helping with that. Algunas personas no están regresando, pero Pierre ya nos está ayudando con eso. Ok. Ahí sale, pero voy a. ¿Qué hiciste? ¿El héroe? Bueno. ¿Estás tú solo en un, en un grupo? Eh, pero, no ahí hay alguien que Esa es la, la, la seguridad. Sí. Sí, sí, sí. voy a hacer Okay. Okay, bien. bien, gracias. Okay, bien, okay. okay. okay. gracias. so bien, for your Gracias. Gracias. Gracias. por su Gracias. Eh, bueno, esperamos que les haya gustado este recorrido virtual por la Casa Museo de los Derechos Humanos de las Mujeres. So we hope that you've enjoyed uh, this virtual tour video of the House of Women, the Museum and House of Women for Human Rights. El día de hoy tenemos dos invitadas especiales. Today we have two special guests. Que son Gloria Amparo y Sor María. Who are Gloria Amparo and Sor María. Ellas hacen parte de la Organización femenina Popular. They are part of the Popular Women's Organization. Así que todas las preguntas y comentarios son bienvenidas. And so all your comments and questions are welcome. Antes de esto, quisiera pedirle a Glorita y a Sor que se, eh, se presenten un poquito de quiénes son, qué and, hacen. And so before that, I would like to invite uh, Gloria Amparo and Sor to present themselves and just to, to say a little bit about what they do. Así que adelante. So, please. Bueno, buena tarde para todas y todos desde Barranca Bermeja, desde Colombia. Pues Buenas tardes. So, good afternoon estamos... to everyone from Barranca Bermeja. Um, welcome, to, uh, welcome to the space. Seguramente algunos están de madrugada realmente hoy ya partiendo la noche. Muchas gracias por estar y por querer hacer este recorrido y conocernos a nosotras. And so maybe some of you are in the middle of the night, uh, and but anyways, I really want to thank you for joining us. Bueno, como se dijo en el video y como Marcela lo ha dicho, eh, Natalia <laughs> ha dicho, eh, Gloria Amparo Suarez de la Organización Femenina Popular hace más de 30 años. Hago parte de este proceso en la región del Magdalena Medio. And so as a, as I was presented in the video um, I'm Gloria Amparo Suarez um, I've been working for more than 30 years now as part of the popular women's organization here in Barranca and in the Magdalena Medio region Bueno y aquí compartiendo con ustedes agradecer como el espacio y la posibilidad bueno ya lo decíamos en el video para nosotras el acompañamiento de cada ha sido fundamental vital en nuestra presencia en la región y pues agradecemos todo el interés y todo el trabajo que ustedes hacen. And so yeah, here a part of the space and as we said in the video, we want to, to thank CPT for uh, the accompaniment that uh, that you've had with us. Uh, it's been vital to us being able to do our work. Muchas gracias, Lorita. Uh, me gustaría también que Sor pueda presentarse. Thank you, Gloria, and so I would like uh, sort to also be able to present herself. buenas tardes a los amigos de aquí de Colombia, Magdalena Medio, y del resto del mundo. Yeah, thank you. I, I would like to say hello to all the friends of CPT here in uh, in Barranca, in the middle Magdalena, and all over the world. Sí, eh, una amiga más, Sor María, haciendo parte de esta historia de la organización y de la historia de ustedes. Y so, uh, one more friend for all of you, uh, the, being part of the, the history here um, in the Middle Magdalena and uh, in the region. Eh, pues, haciendo parte de este equipo eh, de la UFP, de la Organización Femina Popular, por más de tres décadas, también como lo decía mi compañera, y eh, en ese proceso uno va evolucionando como mujer y va teniendo esa autonomía también. And so, as my friend shared, uh, having been part of this process for more than three decades, uh, as a woman, I've evolved and and have learned many things uh, as being part of this process. Y que muy cómodo tenerlos y tenerlas. Eh, acá en este recorrido virtual. It's great pleasure to to have you join us in this um, throughout this virtual tour. Muchas gracias, Sor, muchas gracias, Glorita. Uh, thank you so much uh, Sor and Gloria. Entonces, por favor, siéntanse libres de abrir sus micrófonos y hacer preguntas a ellas dos, que también están muy dispuestas a responder. So thank you uh, so much to all of you and so feel free To open your microphones and to, to ask a question to either Sol or to Gloria. Yeah, so anybody would like to ask a question, or it doesn't have to be a question, it can be anything that you would like to share to, to either one of our of our friends here. Entonces, ¿de parte de Linda Eastwood? Um, Linda, dale, adelante. Ok. ¿Cuál fue la reacción de los paramilitares cuando ustedes negaron dar la llave o el edificio? Y así, una pregunta de Linda Eastwood. Gracias. Entonces, la pregunta es... What was the reaction of the paramilitary groups when you denied them? You did not hand over the keys uh, or the building to them. Bueno, pues la reacción fue, pues, intentar acallarnos. Realmente fue una declaratoria de objetivo militar a la organización. Pues el actor armado y más que el tipo de paramilitares que implantan su ley eh, acallando las voces, generando el miedo, el terror, y que así lo venían haciendo, ¿no? Que no es la primera, pues esto se da el 27 de enero del 2001. Y no es la primera organización que nos hacen ese tipo de ataque o a las primeras personas. Ya venían barrio a barrio tomándose casas, familias completas, obligándolas a trabajar con ellos, a poner los niños al servicio de ellos, mientras que amarraban o mordazaban a alguna persona de la familia para que el resto de familia lo hiciera, castigando en los barrios, amarrando, sometiendo a los niños. Y evidentemente, pues todo el mundo venía quedándose callado ante la situación. Entonces, que una no, no, <laughs> <laughs> so yeah um, so basically the reaction was try to they tried to shut us up that is what the the arms armed groups uh, try to do to people who oppose them is they try to to be, uh shut them up keep them quiet um they try to impose their law upon us they try to impose their laws upon us Uh, they tried to terrorize us um and that when they try when they came uh, for the key that was on the 27th of january of 2001 when they showed up and tried to to take over the that house of women in particular um but the reality is that that happened to a lot of people here in the city where they they went from house to house um and they took over a lot of the houses in different neighborhoods where they forced uh, children of the different families to work uh, to work with them. Um they imposed uh, social punishments on on people uh and they, they imposed themselves as the authority upon the neighborhoods. Um uh yeah no that's listo Decía que, decía que pues venían acostumbrados a que todo el mundo pues, bajaba la cabeza, por miedo se quedan eh, callados y eso, entonces que unas mujeres, nos atrevamos a decirle, las llaves no las entregamos, somos civilistas, no aceptamos condicionamiento de actor armado, pues para ellos eso fue, eh, pues muy retador también en un contexto donde ellos querían poner su ley entonces dado a esto pues se vienen toda una cantidad de hechos contra la organización and so um, the armed groups are used to people like bowing their head before them and just simply su simply submitting themselves to them and so when this group of women dared to challenge them and defy their authority Well that yeah they definitely did not like that and that led to the whole series of of threats against the organizations and violent actions against us. No declaran no declaran objetivo militar, empiezan a perseguirnos en todo lado, a no dejarnos entrar a los barrios, a decirle a las mujeres que no vayan a las casas de la mujer son objetivo militar. En noviembre del mismo año nos desaparecieron una casa de la noche a la mañana la derrumbaron toda se llevaron todo entonces pues fueron muchos los hechos que a partir de ahí empiezan ellos a hacer en contra de la organización femenina popular. And so um, that led the organization to be declared a military target by the paramilitary groups. Um, uh, a lot of the women who participated were threatened. Uh, little by little, the, the women were told that women in the neighborhoods were prevented from participating, going to the meetings, going to the actions of the of the organization. Um, then in November of that same year, they disappeared an entire house. They, they went and they dismantled entirely one of the houses of the OFP. Um, yeah, and so those were some of the actions that were taken against us. Gracias Glorita y gracias Linda por tu pregunta. Thank you Gloria and thank you Linda for your uh, for your question. Si alguien más tiene alguna pregunta, Arlin, alzaste la mano. My question can... aside from the resistance that the women themselves um, put forward, what other Body is there for you to to look to for support. Entonces, en términos de de aparte de la resistencia de las mujeres eh, que ustedes llevan, ¿qué otro tipo de de entidades eh, eh, existen donde ustedes pueden buscar apoyo? Quiero responder, Sor. Sí. Vale. So, Sor will answer. Bueno, eh, sí, la organización femenina popular ha resistido porque ha contado con hermanamientos y redes sociales a nivel local, nacional e internacional. Y so they, the OFP has been able to resist due to uh, connections and um, partnerships with both local, regional, and national and international uh, partners cuando se dan todos esos hechos de agresiones, de violencia, de arremetida para militar en contra de la organización, eh, lo que hacemos es todo lo contrario a lo que ellos querían eh, que, que nosotras hiciéramos es seguir resistiendo y no someternos. And so when all these actions came against us and we did the opposite of what they're expecting of bowing our heads and so we, we simply continued resisting. We continued confronting them. Entonces éramos la la organización que buscamos los muertos por el río, acompañamos a las mujeres, no dejamos que castigaran a los hijos e hijas de las mujeres, denunciábamos por todos los medios de comunicación a nivel nacional e internacional. And so Yeah, we were we were one of the few organizations here in the city that when dead bodies were reported to be on the floating on the river we organized the commissions to go and and and get them out of the river or when people were being punished in the neighborhoods by the paramilitary groups uh they would come and tell us and we would go to the neighborhoods to to free the people who were being uh, who were being punished um Yeah, we we refused we refused to to give in to them, and uh, we continue to denounce uh all these these violations and violence uh, both at a national and international level. There were many resistance, cantatas for eh, eh, rosarios bueno eh, muchas muchas formas diversas de hacer resistencia eh, con otros y otras aquí a nivel local, como ya lo decía, para poder desvertebrar de esas agresiones y esos signos de muerte que estaban implantados aquí en la región. Y so, we had, a, we had also mobilizations, uh, marches, we would do prayers, rosaries, um, we had a diverse way of resisting uh to continue confronting the the um the violence that was taking place muchas gracias sir ah perdón decir algo más? <laughs> uh, eh, la ufp se convirtió como ese símbolo de esperanza y de vida a nivel local que era los, las únicas que podíamos denunciar <coughs> hacer movilizaciones frente a las instituciones, reclamando la justicia y reclamando la vida y que se hiciera una salida negociada a este conflicto. And so the OFP became a, a symbol of hope and life at that time. Uh, we were one of the only organizations who, who was able to resist in that way. And we also then became one of, one of the strongest voices uh, demanding a negotiated solution to the armed conflict. Gracias. Gracias, Sor. ¿Glorita quiere agregar algo más? Rosa. Sí, creo que quería, complementar, sí, quería complementar un poco que evidentemente la resistencia que se hizo y la defensa de la vida que se hizo, se hizo porque contamos con un respaldo y no estábamos solas. Entonces, tanto a nivel local, como lo dice la compañera, algunos sindicatos que lograron mantenerse, no salieron, algunas organizaciones sociales, la iglesia y pues el acompañamiento de brigadas internacionales de paz, de la red de hermandad, y ECAP, son las que nos permitieron hacer esa resistencia y mantenernos en nuestras dinámicas en el territorio y muchas organizaciones a nivel nacional que llegaron a Barranca, quedarse en nuestras sedes, a trabajar desde ahí, pero todo como un tejido social y respalda lo que estábamos haciendo como OFP De no ser así hace, tampoco hubiéramos podido hacer la resistencia y continuar en el territorio. And, um, yeah, yeah. Just to add uh, to what Sora was saying is that the resistance was made possible by the fact that we had, there were local unions that were also present and, and resisting and, and we were working together, social organizations, the, the church, um international accompaniment organizations such as peace brigades international the the red de hermandad and cpt um, and then also some national organizations in the in the most uh, in the toughest times came to barranca to work from barranca they were working out of our our our headquarters our offices to accompany us uh, during those very difficult times de acuerdo. Bueno, Gloria y Sor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y gracias a las personas por sus preguntas también. So Gloria and Sor, thank you so much for being with us this afternoon. Uh, thank you so much for joining and thank you to all of you for your questions and comments. Bueno, ya falta poco para terminar esta visita virtual y no nos podemos ir sin visitar una de las comunidades socias que también ECAP acompaña. So yeah, we just have a little bit more on this uh, virtual tour and we cannot leave today without getting to know one of our communities that we accompany, uh, which is El Guayabo. Exacto, vamos a ir por todo el Rio Magdalena para llegar a la comunidad del Guayabo para conectarnos con estas personas lindas y maravillosas. So we're to go up the Magdalena River to go to the community and to see all the beautiful people that are there. Y después de este último video tendremos el, el último espacio para preguntas con otro invitado especial que viene desde El Guayalho. And then after the video we're going to have just a short time with a special guest that has come all the way here, uh, all the way from El Guayalho. Así que volvemos a los grupos pequeños, vemos el tour por El Guayalho y regresamos a la sala principal. And we're now going to go again to the breakout rooms and uh, see the tour of El Guayalho. Gracias. Just a few few minutes. Few minutes. Yeah. So please go in. Por favor, entre. Thank you. Gracias. Yo ya le a Les dije, pero no he entrado todavía. Espérate que están todavía gente acá en la sala. Ya todo el mundo en inglés. En español, por favor, entre los que falten. Me vuelvo a poner recording en la otra. Sí. Espera, hay gente todavía en los grupos. Sí, pues ya se ve, la van a hacer en 50 segundos. Entonces, ok. Ok, ¿se ¿Sí te escucha? La familia, la Faltan dos. Okay. welcome everyone again? We have two more people in the small groups. Tenemos dos personas más en los grupos pequeños. Entonces, one in English and one in Spanish. One in English and one in Spanish. So, wait, wait a little moment, please. Esperamos un momento, por favor. Ya. Yeah. Yeah. Okay. They are here. Bueno, amigos, amigas, este fue el tour por el Guayabo. Well, dear friends, that was the tour of El Guayabo. Tenemos aquí a nuestro invitado especial, Edison. We have here our special guest, Edison. We know that we're a little bit over time that we had uh, first said. So we just ask you to stay with us for about 15 more minutes so that we can meet Edison here. Y esta And then we can then give closure to this virtual tour. So Edison, I would like you to present yourself just a little bit to say who you are, where you're from. Muy buenas tardes. So good afternoon. Eh, My name is Edison Peinado Garcia. My name is Edison del Garcia. Del from the El Guayabo Township. Soy el presidente representante legal de la asociación Agropegú. I am the president of uh, the Agropegú association. Líder comunitario. I'm a community leader. Y formo parte también del proceso de tierra. And I also belong to the, the land process. Vale. Gracias, Edison. Thank y, you, Edison. Y bueno, entonces, el espacio está abierto para ustedes. Eh, para que hagan sus preguntas o sus, sus comentarios o lo que salga de sus corazones, todos bienvenidos. Entonces, adelante. Y so entonces, el espacio es ahora yours uh, for your questions, your comments, or whatever, whatever you want to speak from your heart. Welcome. Así que, ¿quién le gustaría? Ruth, adelante. Ruth, go ahead. Gracias por todo el tour de tu su tierra ustedes ya tienen título um firma de la tierra o está en el proceso de recibirlo o es solamente tierra común que cualquier otra persona todavía puede reclamarlo and so uh, uh thank you for this virtual tour uh, and edinson i'd like to ask you Do you have titles to your land yet, or is it a, a land of collective use that anyone can come and farm on it, or what is the situation with the land. Yeah. And so we're on land that was abandoned by someone who was working on it. And he abandoned that land in, in around 1986. And from that time we started working on it. But we don't have any titles uh, for it. We don't have anything in terms of that land right now. Solamente lo único que, que tenemos y nos acredita como dueño es el trabajo que realizamos en ella. What oh, we have and what uh, gives us credit to the land uh, is the work that we've, we've been uh, that we've been working for all this time. Y eso precisamente and es nuestra lucha. Y that is exactly our struggle. Conseguir que nos reconozcan a nosotros como dueños y nos den escrituras y, y títulos para que nos, eh, o sea, la legalidad de la tierra, para ser más franco. And uh, so that they uh, recognize us, they recognize the ownership of the land, that they give us titles uh, so that we can work on it. Gracias, Edison. Gracias, Ruth, por tu pregunta. Thank you, Ruth, for your question. Thank you, Edison. ¿Alguien más le gustaría preguntar o comentar? Yo, yo a mí me gustaría. Marlene. Hola. Hola. Bueno, tuve la oportunidad de estar una Semana Santa con ECAD en el Guayabo. Fue una experiencia sumamente linda y de verdad que lo recuerdo demasiado. Un saludo muy especial para, para la comunidad y para todos los que estamos conectados hoy, para ECAD, por este gran trabajo que realizan. Soy testiga de que cada hace un trabajo excelente en diferentes zonas, que ha sido de gran ayuda para muchas comunidades. Y en realidad me conmuevo demasiado viendo este encuentro virtual que es tan especial. Y, y tengo una pregunta. Okay, hey, Marlene, Marlene un segundito. Para traducir. Um, okay. So I um I was on a I had the good fortune of being on a delegation to El Guayabo and it's beautiful memories that I have of that place and to see it again, uh eh, to see the work of CPT doing great work and to eh, helping so many different communities. Um so yeah, it's It's a great uh, opportunity to be on this virtual tour and to experience it again. Cigan, Marlene. Uh, gracias. I was going to ask you how it has been in this time of pandemic with the process? How has it been? And how has it been? And how has it been both of the community and how has the organizational processes in the interior of the de, de, space in these times of pandemic, where there has been no more physical presence and so uh, the question is, is how has it been for you all during the pandemic uh, uh, how has it been for the process the cpt work and so how have you been able to move forward or or how has it been for the community uh, during this time of pandemic well i don't know that in those times of pandemic has been difficult in colombia the eh, los tiempos de pandemia agudizaron más la crisis no solo la crisis económica sino también eh, la crisis política. Podemos decir que en Colombia todo se ha paralizado. Menos la pandemia ha paralizado a todos, menos los procesos jurídicos. El el Entonces, so, yeah, the the pandemic has made things very difficult in Colombia. Um what it did is is it made the crisis that it it made the crisis worse, not just the economic crisis but the political one as well. Um, it paralyzed everything, but the one thing that it didn't paralyze is the judicial processes. Los procesos jurídicos han tenido curso normal, pero, pero lo demás, todo está paralizado y listo And so, yeah, the judicial processes have moved forward, have continued as normal. Y en nuestra comunidad, pues, fuimos atacados también por la, por este virus. Y eh, fue algo muy difícil porque eh, como la administración municipal es, es una de las que está a favor del reclamante de tierra. Y so, pues nos dejaron solo en esta, en esta lucha pues le damos gracias a Dios porque... Por Contamos con las organizaciones y estuvimos haciendo un control territorial, eh, controlando el, la entrada y la salida de, de, de, de gente, de, eh, de motos, de todo lo que pueda entrar al corregimiento, todo fue controlado porque eh, con las organizaciones acompañantes nos dieron insumos para, para nosotros poder, poder hacerle frente a, al virus para que no llegara tan, tan rápido and so because because the municipality is in favor of the of the person trying to take the land they they they left us alone they didn't provide support uh with regards to the pandemic um but thank goodness for the organizations that that accompany us they provided us with a lot of the of the um of the security measures and the the implements that we needed to protect ourselves of the virus and also as a community we We set up uh, checkpoints at the, entrance, uh, at the entrance and exits of the community uh, where, we, uh, where we had um, to disinfect uh, the people coming in and, and motorcycles coming in and out of the community to protect ourselves. with the help that the organizations no no no dieron, pues eh, el virus llegó bastante tarde. Que notar que en Colombia el virus comenzó a atacar en el mes de marzo. Y en nuestro corregimiento, eh, eh, fuimos golpeados en el mes de finales de noviembre, principios de diciembre, fue cuando no, nos golpeó el virus. And so, with the help of the organizations and being able to protect ourselves somewhat, um, the virus that had arrived in March of last year um, didn't come into the community until about November or December. Y cuando ese virus llegó, pues ya, ya pues estábamos preparados cómo enfrentarlo, ya teníamos conocimiento de, de, de muchas cosas, por ejemplo, las bebidas calientes y, y, y todo eso. Y pues, pues eso, nos, eso nos sirvió gracias a, al Señor y a, a nuestro Señor Jesucristo y a las organizaciones que nos, nos mandaron los insumos, pero de parte de la Administración Municipal, nunca nos llegó nada. No nos llegó ninguna ayuda para hacerle frente al virus, incluso And so, because because the, the virus uh, took so long to finally arrive to the community, we had much more knowledge of how to protect ourselves, how to defend ourselves. We had um, herbal hot drinks that we were able to prepare that helped us uh, helped us get through it. Because, and it, we thank God for the organizations that helped us with uh, with elements to, with the different tools to prepare ourselves to defend ourselves, but from the municipal or, uh, administration, we had no help whatsoever. Y el proceso organizativo con las organizaciones lo hacemos de esta forma como lo estamos haciendo hoy, de manera virtual. Gracias al Señor nunca nos han dejado And in terms of continuing the, the relationship and the work with the organizations is that, we've been able to do it virtually. Uh, uh, with the, the help of the organizations and of God, we've been able to, to continue doing the, continue the relationship virtually like today gracias edison gracias melenia pregunta thank you edison <laughs> thank you melenia for for your question ehm um, bueno no sé si alguien más estamos ya en el final del tiempo pero si sí, tenemos alguna última pregunta a ah, okay, aldi y peter nandra llama the question tiran arleen you raise your hand adelante Yeah, not so much a question, just uh, we too have been privileged to uh, travel to Al uh, It was great to see those familiar faces. Uh, our greetings uh, to uh, our friends there. And our thoughts and prayers continue to be with you. Entonces, eh, sí, no tanto una pregunta, pero un saludo. Eh, también tuvimos el gran privilegio de, de haber podido viajar al Guayabo. Eh, y fue tan lindo volver a ver las, eh, ver las caras, ver las personas en el video. Entonces, por favor, eh, un gran saludo y muchas bendiciones a, a todos y todas allí en el Coyaba. Gracias, Dios lo bendiga. Thank you and God bless you. Nosotros recordamos mucho también a, a todos ustedes, eh, lo llevamos en el corazón y, y lo que, le, lo que eh, escucharon en el video es una realidad. Nosotros somos un pueblo. Eh, amable, hospitalario, y queremos mucho no solo a, a, a la gente del mismo pueblo, a todo el que nos visita, eh, y usted es testigo de eso que, que tuvo allá y muchas de las personas que han estado. El que el que visita Guayabo una vez se queda con ganas de seguir llegando. Dios me los bendiga y los espero en el Guayabo. Thank you. So, um, yes, we remember you all. Uh, uh, We we're so grateful for all of you who've been able to come. Uh, we are a loving and welcoming people uh, to everyone who comes to visit. Um, if you come once to El Guayabo, you're going to surely come again. Es que and yeah, come to everybody. Please come and visit us. Bueno, muchísimas, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Uh, so, yes, thank you, thank you, thank you so much to all of you. Estamos muy contentos personas We are so happy from CPT and from all of those who were, who joined us today on the virtual tour. Gracias por su tiempo, por sus aportes. Thank you for your time, for your, for your questions, for your comments. Eh, de verdad que ustedes son parte fundamental de nuestro trabajo. Because really, you are a fundamental part of our work. Así que gracias. Esperamos que les haya gustado, que se lleven un pedacito de Colombia en su corazón. So thank you. We really hope that you enjoyed this time and that you can take a, a piece of Colombia in your hearts. Eh, les queremos mucho y que tengan un feliz resto de domingo. Muchas gracias. A todas y a todos los que nos escucharon por su interés. Muchas gracias al compañero del Guayabo y a cada uno de ustedes por acompañarnos en este proceso y ser caminantes de la vida y defensores de, de nuestro territorio desde donde están. De verdad que muchísimas gracias y bueno, ECAT, como siempre agradecerles a ustedes la posibilidad del espacio y bueno, pues seguimos juntas y juntos. Gracias, Gloria. And Gracias. So, thank you to all of you who joined us today and for for your interest in in hearing uh, hearing our stories and what is happening here. Thank you to to uh, our companion from Guayabo, um, and thank you to all of you for for um, walking with us in the defense of the territory. And thank you to CPT for for the space. Listo. And solo para finalizar, eh, les haremos llegar al correo con el que se inscribieron, los links de cada video, los enlaces de nuestras redes sociales. And so, yeah, we will, we will send to your emails um, all the, the links to the videos that you saw and to information about our, our social networks and, and web page and so on, where you can where you can continue being, uh, following us and, and the work that we're doing. Y si ustedes tienen alguna pregunta, alguna recomendación sobre cómo podemos también mejorar este tipo de espacios, por favor, escribanos al correo electrónico. And so, if you have any questions or suggestions about how we can maybe improve uh, these spaces that, that, we're, that, we're, that we have, uh, please send them to our, to the email. Esperamos que haya sido un tiempo muy lindo para todos y todas. Les queremos mucho y gracias por estar aquí. We hope that this was a beautiful time for all of you and thank you for joining us. Have a good afternoon. Hasta la próxima. See you next time. Bye. Gracias. Gracias. Gracias. I <laughs> love you. Thank Adios. you. Bye. Ciao. La radio la puede cerrar. Gracias, gracias.